Condominio. presentan la sección micondominio.com en el solidario tenemos ahora la intervención del vecino abraham acuero desde el conjunto residencial montepino plantea a elías santana en micondominio.com en alianza con el solidario de la televisión somos un conjunto de cuatro torres y tenemos espacio para crear varios puestos de estacionamiento y así tener ingresos te preguntan elías podemos hacerlo Sí, Abraham, y de hecho es una recomendación que hemos venido haciendo, en eso consiste el programa de condominios productivos, en que la Junta de condominio haga un recorrido por el edificio y diga, mira, en esta azotea, ¿qué podemos hacer? Hablamos con una empresa de publicidad exterior, con una empresa de telefonía celular, ¿qué podemos hacer con nuestra sala de festejo? ¿Podemos hacer una vendimia, una suerte de verbena una vez al mes? En el estacionamiento podemos diseccionarlo, podemos crear nuevos puestos y pedirle a los vecinos que hagan un aporte para el mantenimiento mensual o anualmente, ojalá que cercano a la tasa de mercado del estacionamiento de la zona, para que el edificio pueda tener un ingreso superior. Ese es el camino, eh, que el, el buscar nuevas formas, nuevos mecanismos de ingreso para la comunidad para disminuir el impacto de la hiperinflación y de la dolarización en tus pagos mensuales. Están ustedes bien encaminados, te recomiendo ver en tv y en el portal